Ustedes ya conocen el pandero, ¿verdad? Este es un pandero. Eh, ustedes ven, es hecho de muchos triángulos. Este, y tiene arriba un cuero de vaca. Y de lo que suena son unos metales de lata. Y bueno, el pandero es como si fuera una percusión. Todo se va combinando y va llevando el ritmo con el baile. Entonces yo les voy a tocar un poquito de pandero, vamos mirando cómo vamos moviendo la mano, cómo se puede hacer base eh, con el ritmo y con los pies. Yo le voy a tocar un poquito de pandero porque ustedes escuchen eh, cada diferencia que tiene cada instrumento. Entonces vamos a empezar con, este, con esta fase que es como tambor. este mismo ritmo lo vamos haciendo con los pies es como si fueras ¿eh? ¿cómo se combinan las dos cosas iguales? ¿Eh? igual con la jarana, yo les voy a mostrar un poquito de cada instrumento ustedes ven tengo dos aranas tercera Solo son, son hechas de solamente una pieza, eh, construida por las manos del señor Ramón Gutiérrez, que aparte de ser músico es laudero y hace muy buenos instrumentos y él me las hizo con mucho cariño. Yo les voy a tocar un son, es casi lo mismo, nada más que esto es diferente, vamos a rasgar un poquito. puedo ir haciendo contratiempo a través del mismo rayado, entonces yo voy a empezar un son más un poquito más recio, este son se llama el zapateado.